Algunos videos de personas que se han recuperado del COVID-19, tanto en centros privados como en centros eh, públicos, Dilo, para motivar a. ¿ah? Ya, dile ¿Ah? desde el principio, porque estaba la cortinilla cuando usted estaba. Hablando. Ah, bueno, bueno, escúchame Bien, eh, <risa> quiero aprovechar para presentarle al público imágenes positivas en el día de hoy, de mucha gente que ha salido de los hospitales y de los centros clínicos privados. Eh, recuperado del COVID y esto es una gran noticia eh, para la gente eh, específicamente del hospital San Vicente Paul donde está yendo la mayoría y que están saliendo muchísima gente recuperado pero que se sabe poco y entonces yo quiero compartir esto, ojo, no estamos haciendo las relaciones públicas a ningún establecimiento sino queremos indicar a la gente que sí, que se puede usted recuperar, que si usted va a tiempo al centro médico, si usted va a tiempo al hospital puede recuperarse y esto es importante. Vamos a ver, muchachos, ese es el video número uno, donde las personas hablan de, de cómo han sido tratados y de cómo vencieron al COVID. Todo. Y a este hospital, que Dios me lo bendiga, creo que no iré a otro médico más. Es algo que hay que vivir. Buena medicina, buen equipo, de todo, de todo. Me estaba muriendo, gracias a Dios. Ya voy para mi casa. Gracias señor y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por todo al Hospital San Vicente de Paul. Estamos aquí. Gracias a Dios sano. Buenas tardes. Me llamo Israel Fuentes. Soy venezolano. Tengo 44 años. Estuve aquí recluido en el Hospital San Vicente de Paul. Llegué este con una neumonía. Tenía los globos blancos en y, y, y es que tenía infección. Tuve en UCI, me colocaron cable Duré 12 días me durmiendo boca abajo para que tuvieran mejores los pulmones, gracias a mí me mejoré, le pusieron todos los que a mí. Pasé como por cuatro facetas en recuperación y hasta que bueno hasta que bien. Que no me tocar, acá me creo que me que mi familia no me Nada de mí, pero a mí, con la gracia de Dios, que salí me recuperaron esto y que vi viva. ¡Ay, qué maldito! ¿no? ¡Déjame que me aquí, Mi esposo, mi familia. posibilidad! Me siento muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por toda la enfermera y los doctores que me ayudaron mucho. Y se puede. Ahí está. Para aquellos que quieren pescar en, en, en ríos revueltos, eh, aquellos que quieren aprovecharse de esta crisis para solamente llevar la información negativa a la gente, para decirle que no lo están medicando en el hospital, para decirle que no lo están atendiendo bien en el hospital, ahí hay una prueba inequívoca, irrefutable, de que hay mucha gente, mucha gente que se está recuperando y que están siendo bien atendidos en los centros clínicos de San Francisco de Macorís. Y por tanto, yo quiero hacer un llamado a usted que siente los síntomas del covid Acuda a los centros médicos. Si usted no tiene dinero, acuda al hospital que lo están atendiendo. Y de hecho, las camas están vacías. Según la información que yo tengo, ha bajado muchísimo los casos de COVID en el Hospital San Vicente de Paul. Y entonces, si usted se siente eh, eh, con los síntomas, no espere, no espere, por ejemplo, a, ya usted estar eh, en una situación crítica para ir. Vaya al hospital. Por otro lado, eh, quiero compartir eh, con ustedes, caramba, se me perdió la fotografía aquí. Eh, las imágenes de la limpieza que se llevaron a cabo en San Francisco de Macorís, ¿Por qué? lo quiero presentar porque hay una información eh, cruzada ciertamente se estaba exigiendo primero era que Acá estaban fumigando no esa gente, sí miren miren, primero se estaba fumigando, dijeron, ah no no ya no eh, es que no solamente fumigar es lavar las calles, bien, pues están lavando las calles, ahora no se sabe señores, tenemos que entender que para poder ver todo lo que se está haciendo, tendríamos que andar justamente con ellos. Porque miren esto, aquí un operativo bastante amplio. Ojo, yo no estoy defendiendo al gobierno. Lo que tengo que criticar al gobierno se lo critico. Pero las cosas que se están haciendo, que yo veo, tengo que decirla. Porque sería faltarle la verdad no, si yo no digo las cosas como son. Pero la acá no han comento. llegado, Y para otros ¿Cómo? sectores tampoco han pasado. Ni a la bueno, a la pero, pero la por la ejemplo... Ciudad. Bueno, Francis, por ejemplo, pudiera ser que en tu sector pasaran en un momento en el que tú quizás no estaba, o estabas durmiendo o estabas en otra parte, por ejemplo, por aquí, no por, por mi sector pasaron. Entonces, estos trabajos que se están haciendo, además, recuerde que quizás, quizás ellos van a escoger los puntos más neurálgicos oh. eh, eh, de, de San Francisco de Macorís. Aquí por mi sector, que, que vivo cerca de San Martín, pasaron. Entonces. Tenemos que destacar eso. la, la, la eh, Que no es cierto que no se está haciendo nada como se ha dicho. Han, han dejado a San Francisco de Bacodí abandonado. No, no. Quizás le ha faltado información a ellos de decir todo lo que están haciendo. De, de, de, de, de lamentablemente, lamentablemente promocionar lo que están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de gente no cree. La mayoría de gente cree lo, cree lo primero que ve en las redes sociales. Y la gente le gusta creer más en la denuncia. Y eso, y eso es algo lamentable. Por ejemplo, ahí está ahí estamos viendo la flotilla que estuvo aquí eh, de los trabajos que se estuvieron haciendo de eh, fumigación y de lavado de calle. ¿Alguien puede negar eso? Es imposible negarlo porque mírenlo ahí. Entonces, a eso yo me refería que al colectivo tiene que focalizar qué es lo que le hace falta. ¿Qué es? Ah, las pruebas rápidas. Sí se están haciendo pruebas rápidas porque ahí en Aguayo también se estaban haciendo eh, eh, pruebas rápidas en el hospital. Se están haciendo las prueba rápida en muchísimos lugares. Se están haciendo la prueba rápida o se están haciendo la prueba del COVID. No podemos negar eso que, que no va a llegar a, a la totalidad de la población de un día para otro. Claro que no, señores. Estados Unidos tiene 500 millones de personas de habitantes. Ya ya se le hizo la prueba a los 500 millones. No, señores. Pero China, cuando tiene más de mil millones de gente, le hicieron la prueba a todos. No, señores. Pero España, Italia, nadie en ningún país se va a lograr hacer la prueba a todo el mundo al mismo tiempo. Es paul Lamentablemente, lamentablemente, es de manera paulatina. Y tenemos que entender eso y se ha, y se ha focalizado en la parte más vulnerable. Entonces tenemos que tener un poquitico de paciencia y no provocar que la gente se desespere. Yo quiero, ¿verdad? No sé si ya los muchachos me mandaron una imagen ¿eh? de San Francisco de Macorís, hoy como está con muchísima goma encendida. Incendiada más bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, señores, que nosotros, en medio de esta Dayan, situación. ¿cómo es eso? Sí, sí, ahora mismo están quemando Gómez San Francisco de Macorís. Eh, tuvo que intervenir Somos la locos. autoridad. Esa es la, la, la imagen número 8. Problema, allá. Problemas afecciones de, de pulmones. Así es. Pero están quemando Gómez San Francisco de Macorís. ¿Quién promueve eso? Yo no lo sé. Atención, José, es la imagen número 8. Allá eso es la Ahora, parte del movimiento popular. Nunca la se ha sabido quién lo promueve. Pero mira, incluso frente a una farmacia. Pero por Dios. Sería bueno que, que contactáramos a un a Monegro si ellos tienen algo que ver con eso. No, imposible. ¿eh? Mira, mira eso. Yo no creo. No, ni Felabel, sí. ni el Falpo. No, no, nadie. nadie no, eso no es nadie. Eso sí, no, no lo manda nadie. nadie. Entonces, miren, es a propósito. De los controlables no se recuerdan. Que el sí. se hacían y la tiradera de piedra y se rompían vehículos y se quemaban goma Son los incontrolables, pero ellos sabían quiénes eran los incontrolables y nunca lo controlaron. Miren, de último minuto nos informan, ya yo le decía al padre ahorita, que en San Francisco Macorís hoy se van a hacer pruebas rápidas masivas. Esa es la imagen 7, José allá. Eh, tenemos entendido que los sectores más vulnerables, para hacer la primera lo hay, eso ahora mismo lo mandaron. Vista al Valle, lo ven ahí en rojo, la Duarte arriba sí. y el sector San Martín. Miren, zona de, de alto nivel de contagio. Tenemos que entender eso. Míralo ahí. Emilio ahí está la Duarte arriba, que aparentemente se ha, se ha detectado un foco en San Martín, aquí no, no sé cerca de donde bien. yo vivo, y el sector eh, Vista al Valle. Van, eh, hoy van a llegar eh, unos equipos, incluso son como unas instalaciones móviles, para hacer pruebas masivas. Pero tenemos que entender... Tenemos que entender eso. Esos son, según las autoridades, los sectores que tienen mayor foco. No podemos pretender que vengan a la organización donde yo vivo a que hagan las pruebas primero, porque es en función de la necesidad. Y hay, tenemos que permitirle, señores, a las autoridades que trabajen. Tenemos que darle el voto de confianza. No podemos llevar la desconfianza eh, al pueblo, porque entonces estamos promoviendo con eso que desorden. Míralo ahí como están quemando goma sin saber. Cuando viene a esos que están quemando goma, no le importa ni si apuesto que no viven por ahí ninguno, ninguno vive por ahí. Y entonces, con todo esto, nuestra intención es llevarle a la gente eh, una imagen, este aliento, salvo esta de la quemadera de goma, pero también criticar. Atención, hemos visto gente, señores, hasta en la playa, la gente, esa es la imagen 4 hermano, y la imagen 6 gente haciendo fila para comprar palo de chichigua aglomerado. En diferentes sectores. Miren esto en la playa, vean. Esto es increíble. La gente, hay municipales parece que habían pescado ahí. Eh, y miren, miren cómo está la gente sacando una red de, de peces. Miren ese paquete de gente aglomerado. Pero por Dios, de qué manera es que le vamos a decir a la gente que no se aglomeren, que mantengan el distanciamiento físico. Y estos están aquí, míralo ahí, comprando palo de chichigua en un sector de la República Dominicana, comprando palos de Chichigua, aglomerado todo, haciendo fila. ¿Cómo podemos nosotros evitar el contagio con esos niveles de, de irresponsabilidad de la gente? Así no, señores. Y te, lamentablemente tenemos que decirlo de, de, de la manera dura. Hay gente que me dice, Ay, ¿qué pasa que tú hablas demasiado eh, eh, duro? No, es que tenemos que decirlo así porque lamentablemente esas personas que están haciendo fila, esas personas que estaban en la playa, están poniendo en riesgo la vida de sus familiares. Y así sucesivamente la, la vida de cada uno de los dominicanos, porque están promoviendo que, que se propague este virus que lamentablemente se ha llevado a más de 162 mil personas en todo el planeta. Adelante, Amado. Gracias a Yerjan la antigua, por eh, su gracias. comentario, por las imágenes.